Arthur Helen, más conocido como Artía Gigator, es un antagonista secundario, de la película de suspenso y terror, de 2021 Wiggles Wonderland, es un caimán, animatrónico, que una vez fue un animador infantil amistoso, y luego es poseído por un asesino en serie, junto con Wigi y sus amigos, bueno, sin nada más, y nada menos les presento, chicos y chicas, 10 curiosidades de Artía Gigator o Arti El Caiman comencemos Artie Alligator o Arti El Caiman fue interpretado por Christopher Bradley pero no fue expresado Artie y dick nick son los únicos animatrónicos de los amigos de Willy que nunca hablan en la película Artie guarda mucha similitud con Foxy de 5 noches con Freddy's, por ejemplo su velocidad. Tengo una teoría: que Artí también sea el animatrónico favorito de la franquicia de Wiggles Wonderlands, al igual que Foxy es el animatrónico favorito. 5 noches con Freddy's. Además de Foxy, Arty también guarda parecido con Montgomery Gatorro, más conocido como Monty de 5 noches con Freddy's Security Bridge, ya que después de todos los dos son caimanes, el nombre de Artie podría ser un apodo creado, por Jerry Robert Willis, y cuando, Arthur conoció a Jerry, Sara y Gus, Jerry haya apodado, a su amigo Arthur por el nombre de Artie, por alguna razón, sin resolver no se nos, explica, o no se nos confirma, por qué razón Artie se volvió malvado, lo único que sabemos, es que en el cómic 2 precuela, de Willis, Ponderland Arthur fue un profesor, de arte, al igual que, Artie es un artista, pero quién sabe tal vez tengamos respuestas. Aunque nuestro simpático, Cayman, no haya hablado en la película, Artie habla, si no me equivoco, en el cómic 3, precuela de Wiggles Wonderland. Esto nos quiere decir que Artie es capaz de hablar en los cómics. Artie es el tercero, de los asesinos en serie, en conocer a Jerry, Wiggles y Ser reclutado por él. Arti también, guarda mucha similitud, con Bloody Painter, uno de los creepypastas, conocidos de la comunidad creepypastera, por ejemplo, que ambos dos, son artistas, y la verdad son idénticos. Arti fue el cuarto, animatrónico de los amigos de Luigi en ser derrotado, por el conserje, en la película. Bueno chicos y chicas, ese fue el video de hoy, Suscríbanse den like, Compartanlo con sus amigos y amigas, y familia activen la campanita, para que no se pierdan nuevo, contenido, si no, reciben las notificaciones, revisen, el canal personalmente, sin nada más, qué decir chicos y chicas, me despido hasta, la próxima.